Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy tenemos noticias que nos llegan directamente desde lo que es el Super Test Y las noticias tienen que ver básicamente con lo que es un rebalanceo de los tanques pesados Bien, está esto como dije recién en el Super Test A ver, eh, no los quiero agobiar con números y con páginas para leer y demás Entonces básicamente lo que voy a hacer es más o menos darles una vista general, un panorama general de lo que se viene. Eh, para tratar de resumirlo un poquito porque son muchos, muchos cambios que se vienen a los tanques pesados. Bien, y esto es solo el comienzo. Si alguien, digamos, si vos jugás habitualmente al WOT, te darás cuenta que los tanques pesados hoy en día están muy desfasados comparado con los tanques medianos que incluso rebotan tiros con los tanques medianos que incluso penetran más que un pesado tienen mejor visión tienen más movilidad tienen más camuflaje los ligeros los ligeros tienen más visión te penetran igual tienen alto daño o sea un tanque pesado hoy no sirve casi te diría para nada están muy muy desfasados a ver Van a saltar a la yugular de mi de mi cuello, porque van a decir, eh, como que no sirven, yo con el mío saco 7000, bueno, está perfecto. Pero en la generalidad, en la generalidad para la persona común que juega WOT, los tanques pesados están muy complicados. Porque el Arti te castiga, te castiga y te castiga, porque son muy lentos, porque... Me refiero más que nada a los pesados pesados, a los pesados y a los super pesados. ¿Entendés? Un E100, un mouse un IS-4... Bueno, y este tipo de tanques que van muy lentos y que te espotea un ligero con ruedas, te trolea, te penetra por donde quiere y vos no podés hacer absolutamente nada. Estás muerto, cuando en la realidad eso no tiene nada que ver. O sea, un tanque a distancia tendría que poder bajar con facilidad a un ligero con ruedas y sin embargo en este juego es todo lo contrario. El ligero con ruedas tiene todas las ventajas habidas y por haber sobre el resto de los tanques sea lo que sea, ligero, mediano pesado. Sacando eso chicos, vamos a meternos de directo aquí en lo que tiene que ver con este tema, dice los pesados, pesados soviéticos, o sea los pesos pesados Comencemos con el IS-4, una de las características principales de este tanque es su impresionante blindaje, ponele, te llenan de oro y el blindaje te lo metes en el bolsillo este vehículo fue creado para relucir en el combate a corta distancia y para romper las líneas de defensa de enemigas, por lo que los cambios venideros resaltarán aún más estos atributos. Su protección frontal será mejor, dado que nos desharemos de varias vulnerabilidades en la parte superior del blindaje del chasis y en la parte superior de la torreta. Ahora, ciertos cañones tendrán problemas para poder penetrar el frontal del IS-4, eh... Y la supervivencia del tanque en batallas aleatorias se incrementará en consecuencia. Al mismo tiempo su cañón se sentirá más reconfortante en cuanto a su manejo gracias a una estabilización y cadencia de fuego mejoradas. Esto hará que golpear a los puntos débiles de los enemigos eh, sea más sencillo a corta distancia. Estos cambios junto con la velocidad de rotación de torreta y chasis mejorados harán que el IS-4 pueda infligir daño de manera más consistente chicos. Así que bueno, vamos a meternos en los cambios ya reales, en los números. Les pido que presten atención para aquellos más que nada que tienen el IS-4, ¿bien? Eh, o que quieren sacarlo o que están ahí. O que llegaron al tier 9 y dijeron, no, pero ¿para qué voy a sacar el IS-4 si está recontra desfasado al pedo? Bueno, lista de cambios con respecto al IS-4. En su configuración máxima. Estos son datos de el, de, del supertest, chicos. Mejoraremos la estabilización. Cambiamos la dispersión en movimiento y al rotar el chasis va a pasar de 0.25 a 0.18. Like, dedo arriba. Cambiamos la dispersión al girar la torreta de 0.008 a 0.06. Dedo arriba. 0.08 a 0.06. Bufeo. Cambiamos la velocidad de rotación de la suspensión. Suspensión. Giro de chasis de 26 grados a 30 grados. Pulgar arriba. Cambiamos la velocidad de giro de torreta de 22 a 25 grados, bufeo, pulgar arriba. Cambiamos el tiempo de recarga de 12 segundos a 10.5, pulgar arriba, otro bufeo más. Cambiamos el tiempo de apuntamiento de 2.9 a 2.5, pulgar arriba, bufeo. Cambiamos la puntería del cañón de 0.38 a 0.42, pulgar abajo eso no, no estoy diciendo que sea bueno o malo Estoy diciendo si es un bufeo o es un nerfeo al tanque Cambiar la puntería del cañón de 0.38 a 0.42 Es un nerfeo a la puntería de ese cañón Dice, mejoraremos el blindaje frontal Mejoraremos el blindaje de la parte superior de la torreta Otra cosa Para aquellos que no sepan El, el IS-4 tiene dos cañones El de Tier 8 y el de Tier 10 No me pregunten por qué a estas alturas del juego, yo creo que los tier 10 ya tendrán que venir todos élites directamente porque para eso te rompiste el alma sacando todos los cañones anteriores. Pero bueno, no sé por qué en el caso del S4 sigue habiendo eh, dos cañones. arrancas con el de tier 8 y después tenés que sacar el de tier 10. El primero, el cañón de tier 8. El D25. El D-25T. Llevará otros proyectiles distintos a los actuales Que mejorarán la experiencia del juego con el IS-4 La munición AP estándar que penetra 175 Vos arrancás tu IS-4, llegaste a tier 10 Y tenés tu, tu cañón estándar, digamos, el primero Con 175 O sea, te va a costar penetrar incluso a los tieres 8 es, es, es que es vergonzoso eso Será reemplazada con una munición APCR que penetrará 217. O sea, de 175 pasas a penetrar 217. Pulgar arriba. La munición AP estándar que penetra 175. Será reemplazada con la munición APCR que penetra 217. Segundo. La munición APCR especial que penetra 217. Será reemplazada con munición HIT especial. Que penetrará 270. Dijimos entonces que... Con la AP estándar de 175 pasa a PCR 217. Y con la munición APCR la munición que estaba antes pasa a ser hit de 217 a 270. Los vehículos anteriores al IS-4 recibirán cambios similares para mejorar su desempeño de combate a corta distancia. Listas de, de cambios. El cañón M62T2 Cambiamos el tiempo de recarga de 13,3 segundos a 12 segundos. Pulgar arriba. Baja el tiempo de recarga. Cambiamos la puntería. Este es el otro cañón, el cañón Power, digamos, del IS-4. Cambiamos la puntería del cañón de 0,38 a 0,40. Pulgar abajo. De 0,38 tiene un poquito más de dispersión a la hora de, de realizar un disparo. Reemplazamos la munición del cañón D25T eh, Esto es para todos, digamos, ¿no? Para los que tienen este, directamente este cañón O sea, cambia este cañón directamente De 175, como dijimos con el IS-4 Pasa para todos lo mismo A 2.17 Y la munición APCR de 2.17 a 2.70 Como dijimos en el caso del IS-4 Es para el resto que posea este cañón O sea, que si vos tenés ese cañón El D25T, de bajo 25 t Vas a tener un Buffeo en lo que es la penetración Con la munición, tanto AP A, a hit Mejoramos la estabilización Chicos, es importante La estabilización, cuando giras el, el vehículo, vas a tener Menos dispersión Y eso está buenísimo chicos Ahora vamos a pasar con los cambios De este vehículo Que tan desfasado también estaba Y que ahora lo van a buscar Y es el KB4 bueno amigos, estos, entonces estamos aquí con el KB4, con el KB4. Cambios al KB4, como dijimos. Reemplazamos la munición del cañón D25T. No voy a repetir lo mismo, es lo que dijimos, de 175 pasa a APCR con 217 y de la APCR que antes era especial pasa a HIT de 217 a 270. Punto, listo. Cambiamos el tiempo de recarga de 12,1 segundos a 12 segundos. Pulgar arriba. Eso es un bufeo. Cambiamos el tiempo de apuntamiento de 3.4 a 3 segundos. Segundo bufeo. Cambiamos la puntería del cañón de 0.46 a 0.44. Tercer bufeo. De 0.46 pasa a 0.44 la dispersión. Cañón CIS-24. Cambiamos el tiempo de recarga de 10.3 a 9 segundos. Flor de bufeo, cambiamos el tiempo de apuntamiento de 2.9 segundos a 2.3 segundos, bufeo, cambiamos la puntería del cañón de 0.38 a 0.36, bufeo, mejoramos la estabilización, bufeo, mejoramos el blindaje del mantelete del cañón, Bufeo chicos, bufeo Son todos bufeos para ese querido KB4 Que me parece muy bien porque estaba muy, muy anticuado ya Y ahora pasamos al KB3 Bueno entonces amigos, tenemos la eh, lista de cambios al KB3 también, por supuesto No son muchos, pero por lo menos van a sufrir ciertos cambios Cañón D25T, dos puntos Cambiamos el tiempo de apuntamiento de 3.4% 3.1 Bufeo. Cambiamos la puntería del cañón. La dispersión del cañón pasa de 0.46 a 0.44. Bufeo. Dedito arriba, pulgar, like. De paso, deja like en este video. Mejoramos el blindaje del mantelete del cañón. Bufeo. O sea, van a ser prácticamente casi todos bufeos para estos eh, pesados de la rama soviética, chicos. Ahora vamos a pasar también a otra parte que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar Y es el bufeo a los super pesados alemanes Vamos Bueno amigos, como dijimos entonces, aquí estamos nuevamente con lo que es esta actualización que va a sufrir estos gigantes alemanes Sigamos ahora con el 100 Este super pesado de as alto Combina un excelente blindaje y poder de fuego Sin embargo últimamente este tanque Depende más de sus puntos de vida Que de su blindaje para sobrevivir Exactamente Gracias a su gran daño alfa Puede intercambiar daño de manera favorable Con sus enemigos Pero para mejorar las cosas Mejoraremos el blindaje frontal De la torreta de 100 Chicos antes le pegas, o hoy en día le pegas al E100 con hit cualquier tier 10 y se las clava todas en las mejillas de la torreta. O sea, no sirve para nada. Porque en cuanto apuntás con el E100, te hacen clan, clan, clan, clan, chau. No sirve para vos, como diría un amigo por ahí. A partir de ahora, penetrar esta parte del blindaje será mucho más complicado para cualquier enemigo. Especialmente si la torreta se encuentra angulada No, si se encuentra angulada hoy en día también es difícil El tema es cuando tienes que apuntarte directamente a vos Y el chabón tiene el cañón derecho y ahí te las clavan todas Ahora, te, si te tiran a p es difícil Pero nadie te tira a p te las clavan todas con hit Olvídate eh, Un tiempo de apuntamiento más corto para el cañón de 150 milímetros Ayudará a que L100 exponga por menos tiempo los puntos débiles de su torreta al enemigo Lo que mejorará su índice de supervivencia en el campo de batalla las mejoras que haremos al cañón de 12,8 también son heredadas de sus predecesores en la rama y harán que esta, que esta arma sea una alternativa eficiente al 150 mm Les recuerdo lo mismo que pasa con el LS4. El E100 tiene dos cañones, el de 128, que es el del mouse, el L55 y después tiene, si no mal recuerdo, creo que es el mismo que el mouse porque yo el mouse lo tenía y era el L55, y después tenés el de 150 milímetros, el cañón el cañón gordo, podríamos decirlo. Eh, lista de cambios a L100, muchachos y muchachas. Cañón de 128, el KWK 44L55. Presten atención los que tienen L100 y usan este cañón. Son poquitos porque la mayoría usa el otro, porque te hace vos, te un tiro. Cambiamos el daño de los proyectiles de 490, los mismos que usan el mouse. Acuérdense también, si tenés el mouse, presta atención. De 4.90 vas, vas a pasar a pegar 530 Cambiamos el tiempo de recarga Eso es un bufeo Me estaba olvidando Cambiamos el tiempo de recarga De 13.3 a 12 segundos Bufeo al E100 Al de 128 estamos hablando Cambiamos el tiempo de apuntamiento De 2.3 segundo segundos a 2.5 segundos Eso es un nerfeo El tiempo de apuntamiento va a pasar Eh... 0,2 segundos Es poquitito, es muy poquito Pero eh, es, un, es un nerfeo al fin Cambiamos la puntería del cañón De 0,36 a 0,39 Nerfeo también Mejoramos levemente la estabilización Ese levemente se me, se me ocurre que es un 0,00000001 Pero es un bufeo al fin Ahora vamos a hablar del otro, del cañón, eh, del cañón gordito, el que vemos aquí en imagen, esa bestialidad, el de 150 milímetros. Es el 15 centímetros KWK L38, chicos. Cambiamos el tiempo de apuntamiento, de 2.9 pasa a 2.7, bien, eso es un bufeo. Mejoramos el blindaje frontal de la torreta, o sea las mejillas que ustedes pueden ver aquí en imagen, bueno que está un poquito angulada bueno ahí justamente tiene la torreta angulada podríamos decir, ¿Cómo angulas la torreta de la 100 cuando el, el, la punta digamos de, de la torreta apunta a tu enemigo ahí no tiene manera casi de, de, de penetrarte es muy muy difícil lo más probable es que saques rebote eh, pero bueno así que este tanque yo creo que merecía un buen mmm, bufeo los vehículos anteriores al E100 recibirán cambios similares que cubrirán aspectos como el daño por disparo, la cadencia de fuego y la mejora del blindaje para ciertos vehículos. Ahora vamos a la lista de cambios que incluye al E75, chicos. Bueno amigos, entonces tenemos lista de cambios al E75, como lo están viendo en pantalla, sí, lo están viendo perfectamente. Cambiamos, cambiamos los índices de daño con proyectiles estándar y especiales de los siguientes cañones Y fíjense que esto va a incluir a muchos otros tanques Y esto me pone muy contento porque yo había creado un ticket hace unos... Ah, mucho antes de ser CC, Hace unos dos años y medio, más o menos, casi tres años Porque había comprado el Panther 8,8 Tanque que hoy en día está Básicamente que te podría decir <risa> Desfasado creo que es Quedarme muy muy corto Está muy muy lejos de ser un buen tanque hoy en día Por el cañón que tiene básicamente El resto de las características puede que no Ni siquiera está el resto de los demás medios Pero no importa Pero el cañón es es malísimo Así que bueno, uno de los cambios que va a haber ahora Justo había un mosquito por aquí Uno de los cambios que va a haber ahora eh, tiene que ver con eso Así que si tenés el E75 o el Panther 8,8 escucha atentamente porque también hay cambios aquí 8,8 KWK. L71, ese es el del Panther 8.8 Va a pasar a pegar de 2.40 a 2.80 Me escuchó la gente de Wargaming, gracias Wargaming Tampoco es el cambio de mi vida O sea, no es que me voy a ir a Luján de rodillas Pero Luján es una basílica donde hay una iglesia Acá a unos 70 kilómetros de rodillas Que la gente va a hacer peregrinaciones ahí Pero bueno, algo es algo Antes que nada Después tenemos el 105 KWK L52, fíjate si tu tanque lo tiene, va a pasar a pegar de 320 a 360. Si tenés el 105 o el 10,5 KWK L68, vas a pasar a pegar de 320 que pegas hoy en día a su ponte a 360. Son todos dedos para arriba del 12,8 centímetros el kwk 44 l 55 de 490 que si no mal recuerdo es el del mouse va a pasar a pegar de 490 a 530 eso también es un bufeo chicos cambios a los puntos de vida de las siguientes torretas estando unas puntadas en la cabeza no sé si es de la alegría o qué, qué está pasando eh... Cambios a los puntos de vida de las siguientes torretas. El E75 AUF A. AUF significa modelo, para aquellos que no sepan. AUSF. El E75 AUSF A, o sea modelo A, de 1820 a 1850 puntos de vida. Y el E75 AUF B, de 1920 a 1950 puntos de vida, chicos. Cambios a la velocidad de rotación del chasis con las orugas. El E75 de 36 grados por segundos a unos 28 grados por segundo. Eso es un nerfeo clarísimo. De 8 grados que es un montón. O sea que el tanque va a girar más lento sobre su eje. Siempre que estemos hablando del de chasis. El E75 Berstar de 39 grados a 30 grados. O sea... También va a sufrir un nerfeo hermoso. Pero mejoramos el blindaje frontal, entre comillas, de la torreta. Eso sería un hermoso eh, bufeo. Si lo cumplen, sería un golazo. Vamos con los cambios al Tiger 2 que también va a sufrir hermosos cambiecillos. Vamos. Bueno amigos, lista de cambios al Tiger 2, al King Tiger o al Royal Tiger o como quieran decirles ustedes eh, Vamos a leer, la lista de cambios al Tiger 2, bien el pesado de tier 8 Como dijimos antes, pasa que hay muchos tanques que comparte cañones entonces se repite Pero si vos tenés el Tiger 2 o tenés pensado sacarlo Cañón 8,8 KWK L71, el del Panther 8,8 Repito, cambiamos el daño con proyectiles estándar de 2,40 a 2,80 Cambiamos el tiempo de recarga chicos Hasta ahora tenemos un bufeo Ahora cambiamos el tiempo de recarga de 6,7 a 7,8 Eso es un nerfeo de acá a la China Así te hago doble dislike porque es un montonazo es más de un segundo por pegar 40 de daño Que muchas veces ni siquiera lo vas a pegar Porque como el daño promedio va a ser de 2.80 Tranquilamente podés sacar 200 en un tiro Pero vas a tener que estar recargando en un segundo más Eso es seguro Siempre, esto tenganlo presente Siempre el tiempo de recarga es el es, es fijo, digamos Lo podés bajar con lo que quieras, no sé qué Pero siempre va a recargar en, algo, en, algo, en un tiempo específico Ahora, el daño promedio es un promedio Puedes, como la Su-130PM, el otro día pegué un 390 Y tengo que esperar igualmente los 12 segundos para recargar Podría haber pegado unos 650 Pero no, pegué 390 O sea que tengan presente eso Siempre es mejor recargar antes, chicos Porque vos sabés tu tiempo de recarga Pero nunca vas a saber cuánto podés pegar Sí podés estimarlo, pero no, nunca tener la certeza Cambiamos, o sea que eso es doble dedo para abajo Cambiamos el tiempo de apuntamiento de 2.7 a 2.5 Eso es un dedito para arriba Con el cañón de 105, el KWK L52 Cambiamos el índice de daño Este si no mal recuerdo No estoy seguro si es este, el del Lowe Si tenés el Lowe, presta atención porque es uno de estos dos O es el L52 o es el L68 A ver, ya te digo, dame un segundo y ya te digo bueno amigos, ahí me fijé y le pegué en el palo. Pegó en el palo y se fue fuera porque es el L-70. No es el L-68. Pero pega lo mismo, igual. Así que bueno, entonces dijimos, el 105 KWK L-52 cambiamos el índice de daño con proyectil estándar y especiales de 320 a 360. Y el 105 KWK L-68 cambia el índice de daño de 320 a 360. Y otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es que supuestamente se va a mejorar el blindaje. Suponte. Vamos con el Tiger 1. Bueno amigos, entonces Tiger one Tiger 1. Nos metemos en el Tiger 1. Repito información porque comparte cañón. El 8,8 L71. Dijimos de 2,40 pasa a 2,80. Eh, eso es un dedo arriba para el Tiger 1. Tiempo de recarga de 6.7 a 7.8. Lo mismo que en el otro, en el Tiger 2. Eso es un dedo abajo. Dos dedos abajo habíamos dicho. Cambios en el tiempo de apuntamiento de 2.7 a 2.5. Eso sí que es un bufeo al Tiger 1 que ya era hora. Mejoraremos el blindaje del mantelete del cañón, chicos. Esto es importante. Si hay algo que más o menos zafa en el Tiger... Es el mantenete que a veces te salva Y si eso lo mejoran O sea, de por sí esconde el chasis porque te las clavan Todas En tier 7 te entran todas En tier 8, pues, ni hablar tier 9, bueno, pff, directamente ya Mejor ni decir eh, ¿Qué más chicos? Tier eh, 6, dejo la imagen del Tiger 1 Porque el BK no es tan jugado Pero bueno, igualmente lo digo El BK3601H, que es el anterior Toda esta es la misma rama Nada más que vamos bajando de tier eh, cañón 8,8 El KWK36L56 Cambia la puntería del cañón De 0.38 a 0.36 Dedito arriba para el BK3601 Y mejora la estabilización Con lo cual va a tener más precisión Cuando esté en movimiento Cambia la velocidad de reversa De 12 a 14 km por hora No sé para qué, pero es un dedo arriba también Suponele, suponte eh, Cambiamos los puntos de vida De las siguientes torretas, esto sí es importante BK3601H de 1000 a 1100, son 100 puntos más. Dedo arriba, bastante dedo arriba, casi te diría un dedo y medio arriba, te diría. Bien, muy bien. Y la otra torreta, el Panzer Kampfwagen 6H modelo H2, de 1060 a 1200, son 140 puntos de vida más. Podría ser que te banques un tiro más, chicos. Dos dedos arriba, es un excelente bufeo para el BK36.01H, ahora sí puede llegar a ser y denominarse un real pesado chicuelos ahora vamos con el tema de los luchadores americanos amigos eh, que me quedan algunos ahí que están medio desfasados tipo tito 5 tipo m103 vamos con los americanos entonces bueno amigos entonces estamos aquí con el querido tito 5 Finalmente, aquí llega el T110E5, o más conocido como Tito 5, Al ser un tanque polivalente, tiene movilidad, resistencia y poder de fuego decentes. Sin embargo, Cefi, ciencia de combate general, no es suficiente actualmente. Así que recibirá varias mejoras. Si tenés el Tito 5, presta atención. El poder de fuego se verá incrementado con las mejoras a la estabilización y a la cadencia de fuego. Un mejor blindaje evitará que el T110E5 reciba algunos golpes desmoralizadores, chicos. Lista de cambios al T110E5. 1. Cambiamos el tiempo de recarga de 10 segundos a 8.8. Eso es un dedo, dos pulgares arriba, chicos. Es un montón. 1.2 segundos. Es un montonazo. Eh, así que de 10 segundos a 8.8. Mejoramos la estabilización. Cambiamos la dispersión en movimiento y al rotar el chasis de 0.18 a 0.14. Otro pulgar arriba. Cambiamos la dispersión al girar torreta de 0.08 a 0.06. Otro pulgar arriba. Va a estar lindo el Tito 5. Mejoramos el blindaje lateral en torno a la zona de los rodillos delanteros, chicos. Eh, así que tengan en cuenta eso. Y nos queda ya, por último, el, eh, el M103. Y ya liquidamos el video Vamos a ese M103 Bueno amigos entonces El M103 Cañón M58 de 120 milímetros Cambiamos el tiempo de recarga De 11.2 a 10 segundos clavados Eso es un dedo arriba Y es otro dedo arriba Porque es 1.2 segundos Como dije antes es un montonazo Camión, camión Estoy manejando un camión Cañón T-54E1 de 105 milímetros. Cambiamos la penetración de los proyectiles estándar de 198 a 208 milímetros. Eso es otro dedo arriba, chicos. Después, cambiamos el tiempo de recarga de 10.6 a 8.7. 1, 2. y si pudiera, mandaría el dedo gordo del pie también, porque es un montón. Son dos segundos que reduce el tiempo de recarga es una 2.1 segundos o sea es un montón es una locura el DPM se va a ir por las nubes recuerden que todo esto puede tener puede sufrir cambios esto está en el super test chicos puede sufrir cambios cambiamos el tiempo de apuntamiento de 2.3 a 2.1 dedo arriba otro bufeo cambiamos la puntería del cañón de 0.41 a 0.40 dedo arriba también, es más puntería mejoramos la estabilización o sea que tiene más precisión mejoramos el blindaje de la torreta también, o sea que este M103 va a estar muy, muy rico chicos, para que lo saquen porque si esto se mantiene va a estar va a ser cremita de la buena chicos, ahora sí vamos con el último de todos los tanques de la lista que van a sufrir una modificación, vamos bueno chicos, aquí estamos con el último vehículo, el T32 entonces de la rama americana Tier 8, el anterior al M103 y al Tito 5 podríamos decir entonces que va a sufrir estos cambios. Lo que tiene que ver con el cañón T54E1 entonces de 105 milímetros, recuerden que tiene dos cañones. El de 105 milímetros cambiamos la penetración de los proyectiles estándar bien, De 198 va a pasar a penetrar 208 milímetros Eso es un dedo arriba Cambiamos el tiempo de recarga de 10.6 a 8.7 Que es una guasada Eso va dos dedos arriba O sea que si tenés esta línea o estabas pensando en sacarla O tenés el D32 Te vas a ver muy muy beneficiado Cambiamos el, tipo, el tiempo de apuntamiento de 2.3 a 2.1 segundos, lo que hace que pongamos otro dedito arriba, claro que sí. Cambiamos la puntería del cañón de 0.41 a 0.40, eso es otro dedo arriba también, claro. Y cambiamos la dispersión al girar la torreta y pasa de 0.14 a 0.1 así que esto termina con dos dedos arriba porque para el t32 y para toda esta rama termina siendo un super bufeo no desbalanceado me parece que está bastante correcto vamos a ver cómo se va definiendo esto pero hacía falta hacía falta este estas cuestiones estos cambios porque había tanques que estaban muy muy muy por el suelo y no lo jugaba básicamente nadie en resumen lo que nos dice la gente de Wargaming prometimos que ciertos vehículos recibirían cambios hace ya un tiempo pero primero necesitábamos comprobar las hipótesis vinculadas al rebalance general en consecuencia pospusimos las pruebas de los cambios a vehículos en específico entendemos que la comunidad en su conjunto reclama cambios a muchos más vehículos que los mencionados anteriormente pero por ahora nos concentraremos en estos vehículos en particular para que sea más divertidos de jugar Claro que sí Planeamos ocuparnos del resto en el futuro E informaremos cuando llegue eh, dicha instancia Queremos expresar nuestra gratitud con los jugadores Que han estado señalando los problemas eh, con estos y otros vehículos Apreciamos mucho su participación, pasión y preocupación Por favor tengan en cuenta que los cambios scriptos no son definitivos Lo que yo les dije antes ¿Cómo sucede con otros cambios a los ajustes que ingresan al super test? Esperemos sus comentarios sobre estos anuncios. Para aquellos que no sepan qué es el super test, les informo que el super test es un servidor de prueba. Es el servidor más experimental porque después del super test pasan al sandbox, después del sandbox que es otro servidor de prueba, después del sandbox pasan al common test y después del common test que es otro servidor de prueba, pasa al juego que nosotros jugamos de valga la redundancia todos los días o every days. Así que bueno amigos, déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó el rebalanceo, si les parece que está bien, si les parece que está mal, si les parece que es eh, una pasada algunos tanques, si les parece que algunos tanques necesitaban este bufeo o no. O, o, o, o se les fue la mano a la gente de Wargaming ¿Qué pensás vos con respecto a esto? Déjamelo en los comentarios Y por supuesto, déjame también tu like Querido bro Y entre todos los comentarios, ya que estamos Porque este video me gustó, lo hice con mucho amor y mucho cariño Y entre todos los comentarios vamos a estar sorteando seguramente Algún día premium Un día premium, aunque sea Ahí entre todos los comentarios que estén aquí abajo Y por supuesto tenés que estar suscrito al canal Tenés que dejar tu like Y tenés que dejarme tu nick de what. Seguramente van a participar pocos los que vean el video hasta el final, pero va a ser interesante. Bueno amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Deja tu like, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chau, chau.